Un saludo a toda la teleaudiencia de La Mesa Redonda. Bueno, como ha podido ver en nuestra presentación, también en las notas de prensa, hoy vamos a dedicarle el programa a un evento cultural muy importante que está ocurriendo actualmente en nuestro país, la Tercera Bienal de Diseño de La Habana, un evento, repito, que está ocupando hoy, sobre todo, el acontecer cultural en el país. Y me acompañan, bueno, tres personas que están muy relacionadas con el desarrollo de este evento y del diseño en Cuba. Gisela Herrero García, jefa de la Oficina Nacional de Diseño ONDI y presidenta del Comité Organizador de la Tercera Bienal de Diseño de La Habana. Carmen Gómez Pozo, directora de Registro y Desarrollo Profesional de la ONDI y coordinadora de la jornada Jugar es Crecer. Y Ernesto Niebla, jurado y conferencista también de la Tercera Bienal de Diseño de La Habana. Como siempre les digo, ya conoce a nuestros panelistas, conoce nuestros temas, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a, a ir a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con nuestro país, y es que el primer ministro Ministro de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional y Asuntos Legales, Información de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, recibió hoy, jueves 26 de mayo, la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el gobierno cubano. Ahí podemos ver las imágenes en eh, el portal de Cuba Debate. González recibió la orden como reconocimiento a su contribución a la relación de hermandad y cooperación entre San Vicente y las Granadinas y Cuba, y su defensa de la unidad e integración latinoamericana y caribeñas. Luego de recibir la condecoración, el primer ministro San Vicentino aseveró que San Vicente y las Granadinas, así como nuestro Caribe, nos sentimos profundamente honrados del otorgamiento de la Orden José Martí por parte de la Revolución Cubana, su gobierno y su pueblo esperemos eh, no conocer nunca la desesperanza, no ser nunca un pueblo de lamentos, evitemos el individualismo atomizado en este mundo difícil que cada vez eh, presenta más retos, no abandonemos, abandonemos nunca la solidaridad hacia el pueblo, triunfaremos, nunca vamos a fallar, nuestra victoria está escrita en las estrellas, de eso estoy seguro, afirmó el político. Bueno, es eh, parte del acontecer político en nuestro país recordar que el primer ministro eh, Ralph González también, que está de visita oficial en Cuba, pero también va a participar en la cumbre del alba que sesionará este viernes en La Habana. Ya conocida nuestra noticia del día, vamos al tema que nos ocupa hoy en la mesa redonda. La tercera Bienal de Diseño de La Habana quedó inaugurada en la sede del proyecto Habana Espacios Creativos, donde se desarrollará la mayor parte de las actividades del evento. Un desfile con la colección a la inversa del diseñador cubano Alain Marzán abrió la jornada, en la cual se extendió un mensaje de condolencias a los familiares de las personas fallecidas en el accidente del Hotel Saratoga. En la ceremonia se entregaron los premios ONDI de diseño de este año. En la categoría de Diseño de Comunicación Visual, los premios fueron para el Sistema de Identidad de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Proyecto Signos de Identidad, Estrategia Marcaria y Material de Envase para las Vacunas Anticovid-19 del Instituto Finlay y la campaña La Fuerza de un País. Creo que el premio, lo que lo ganó no fue la campaña, lo que lo ganó realmente fue esa vacuna. La campaña realmente lo que hizo fue apropiarse de, de esa capacidad de resistencia que tiene nuestra gente, de esa fuerza que tiene nuestro país, de ese amor a, a, a la salud, a la vida al que nos aferramos todos los días y para el cual trabajamos. En la categoría de diseño industrial se premiaron seis proyectos, entre ellos el sistema de uniformes escolares. Lo mejor que podemos entregar es los uniformes de la patria, los uniformes con los tres colores de la bandera que eh, de alguna forma eh, influyen en ese compromiso y en ese fomento de valores que siempre hemos buscado en la educación cubana. Trabajamos en convenio sobre todo en la industria, en eh, la parte metodológica. Tuvimos en cuenta todas las opiniones de padres, profesores, estudiantes, cuáles eran sus gustos, cuáles eran las necesidades. La importancia que tiene un proyecto como este en estos momentos en la industria, sobre todo, es el ahorro en materia prima y en dinero, por supuesto, del costo de producción de este proyecto. El Gran Premio ONDI 2022 fue otorgado al proyecto cubano de ventilador de emergencia. Creo que, ante todo, es un reconocimiento al trabajo de las alianzas, las alianzas que pueden surgir entre equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios y las alianzas que se sucede entre las diferentes instituciones. En este caso éramos tres instituciones, un equipo de más de 10 personas, entre ingenieros, diseñadores, ingenieros de diferentes especialidades, que trabajamos bajo una emergencia y poniendo la problemática en la mesa y brindando, por supuesto, la, la solución que merece. Eh, ante todo para poder dotar al país de una tecnología que tiene el mérito de haber eh, funcionado, salvado vidas por segunda ocasión, el comité organizador de la Bienal reconoció el aporte de diversas entidades al desarrollo del diseño cubano con la entrega del premio honorífico B de Habana 2022 al Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Fundación Ludwig de Cuba y Fábrica de Arte Cubano. La Bienal entregó por primera vez el premio B de Habana 2022, que fue conferido al proyecto Sanitizador. Sayonara Tamayo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno, algunos detalles de lo que ha acontecido en la Bienal La magia de la televisión, muchos de mis panelistas bueno, ya lo pudieron ver Pero bueno, eso ocurrió hace días. los hemos traído hoy eh, hasta acá Y creo que, que se impone Gisela ante todo bueno, eh, como base ¿no? para, para hablar de, de la Tercera Bienal Lo que ha sucedido, lo que va a suceder eh, un poco, bueno, el concepto de la, de la Bienal. Es decir, jugando con las palabras, ¿cómo se ha diseñado esta Bienal de Diseño? ¿no? Bueno, permiso, buenas tardes uh -huh. a ustedes y a la teleaudiencia. Saludos. Y a los diseñadores que estamos en Bienal también. Pues, esta Bienal es trienal. Y es trienal porque eh, nos sorprendió la situación epidemiológica. Y fíjate que ese fue justamente el terreno, la plataforma de lanzamiento de los conciertos que manejamos para, para poderla realizar. Y dijimos, sí, hay que hacerla, le vamos a hacer eh, en cuanto se pueda. Y fue la oportunidad en que llegamos, eh, llegamos a mayo, que es el mes de la primavera del diseño, es el mes donde siempre nos reunimos en torno a estos eventos. Las semanas del diseño también ocurren en en mayo. Y nos propusimos trabajar eh, la Bienal con la, las soluciones y con el repositorio de ideas que vinieron quedando de una libreta de tareas que la propia situación epidemiológica dejó. Porque fueron eh, tres años de trabajar en función de las complejidades que la COVID puso en el estado del arte, y de a poco los diseñadores, las instituciones, todo el que se ha implicado en esto, eh, tuvo como punto de mira justamente la solución de demandas de, de, de todo tipo en el ámbito del diseño, tanto de comunicación visual, porque estuvimos al frente y a disposición de la información que había que comunicar en tiempo real sobre los hábitos, las buenas prácticas de la, de la pandemia, también estar en función de la, de la información cultural, porque había que tratar de estar de alta psicológicamente hablando, estar aptos para seguir trabajando incluso en las condiciones de aislamiento, y en el mundo virtual, el, desde el punto de vista del diseño industrial, pues igual, eh, de alguna manera la, la cápsula, el trabajo anterior eh, mostró las cosas que, claro. que pudieron ponerse en valor. Y para ello eh, pusimos eh, eh, ejes, conceptos primordiales, como fue manejar lo simbólico, por el tema de tratar de conservar siempre en las, pro, en las propuestas eh, las cosas, a lo más aterrizado a la identidad nuestra, a lo patrimonial, a lo tradicional, eh, sin dejar de mirar a lo externo, pero concentrarnos. Justamente aprovechar para dar impulso a las, a las, a las propias cosas. Eh, lo realizable también como eje meridiano, que fueran cosas viables, posibles, eh, por supuesto, sin abandonar eh, ideas futuras y tal, pero concentrarnos en lo que pudiéramos utilizar para dar respuesta. Muy conectados con las realidades, porque si estábamos hablando de dar respuestas a, la, a las complejidades que se nos ponían delante, bueno, pues tenía que ser. O sea, una eh, idea muy aterrizada. Conectado, ¿no? sí, completamente conectado. Innovador porque no por estar resolviendo problemas puntuales, urgencias y carencias, porque no también, eh, teníamos que atrevernos a pensar, teníamos que ser osados y fue un, un postulado que manejamos en todo momento. Teníamos que, que tener propuestas que aún resolviendo problemas puntuales con la complejidad que estaba mandando la situación epidemiológica, no dejaran de volar más adelante porque la pandemia iba a pasar y nos tenía que dejar las posibilidades de seguir trabajando e incluso abrirnos líneas de investigación y también tableros de de, de bancos de problemas, soluciones. Y sostenible, porque teníamos que ser capaces, como te decía, de no perder el simu, de, de hacer cosas que se pudieran hacer en tiempo real, como es el caso del ventilador, que empezó por un prototipo, se logró serializar y llegó a estar en, la, en las terapias intensivas, que al fin y al cabo era lo que hacía falta uh -huh. eh, lograr con esto. Y de esta suerte, bueno, pues logramos tener una Bienal que, que logra hacerse prepararse en el concierto epidemiológico Espero que logra llegar a este momento con resultados que lo que nos han permitido cuando recorremos la, las exposiciones, las que ya han estado inauguradas y las que están por ocurrir, pues uno se da cuenta que fueron verdaderas respuestas y que funcionó la sinergia esa de incluso a veces sin mirarnos a la cara los equipos fuimos capaces de conectar con las necesidades con los solucionadores, con el diseño, pero también con todas las demás disciplinas que tienen que ver con estas cosas sean posibles, y ahí va lo viable. Y con otras realidades del país, también. porque en esta en esta bienal tan aterrizada, tan contextualizada, eh, por ejemplo, no solamente estuvo el tema de la pandemia, yo leía, por ejemplo, un documento eh, de ustedes, eh, básico de la, de, la, de la bienal, donde se hablaba, por ejemplo, también de cómo abordar otros fenómenos y acontecimientos que están sucediendo en el país, como el tema de los nuevos actores económicos, eh, o sea, la creación de ciertos espacios, también hacia ahí, ¿no? También, por eso te decía que fuimos capaces de concentrarnos en esta eh, situación que era puntual y coyuntural, mm. sin dejar de mirar los demás propósitos que había que seguir atendiendo, porque la pandemia iba a ser finita, por más que estemos en una aparente normalidad, todavía estamos, pero de alguna manera nos tenemos la misma situación con la que empezamos a soñarnos la Bienal, que fue una Bienal, yo le hemos llamado de la resistencia, porque trabajar y organizar un evento de esta naturaleza en las condiciones en que lo hicimos, en un momento donde no había posibilidades de importar, donde los diseñadores tuvieron que hacer las cosas con los pequeños picos que les iban quedando en sus estudios, en sus talleres. Estoy hablando de, de, del que lo hizo en los lugares donde desarrolla su trabajo, pero igual las instituciones que participan, las organizaciones, las nuevas formas, los nuevos actores, que han tenido un papel también importante. De hecho, vamos a tener la oportunidad de asistir a un grupo de soluciones producidas ya en el marco de esa exposición que vamos a tener también eh, con posibilidades de comercializar el trabajo que tuvieron. Y, y esa... Y cuando comenzaron a so eh, o sea, a comparar los dos momentos, ¿no? De cuando comenzaron a soñar la Bienal a lo que ha resultado la Bienal, ¿hay un tramo largo o, o es muy parecida a la Bienal que, que se estaban soñando? Eh, yo creo que como tiene la atipicidad de habernosla soñado en el medio de una coyuntura que uh -huh. no estábamos acostumbrados a trabajar otras veces, eh, a mí... Yo creo que para nadie, mis colegas no me dejarán mentir y el resto de los que me pueden estar escuchando y mirando, eh, yo creo que fue una bienal de aprendizaje también, está siendo una bienal de aprendizaje uh -huh. de todo tipo, de construcción colectiva que a veces a mí me gusta tomar distancia porque entonces el trabajo en equipo, no, no, sí fue de equipo porque solo los equipos son capaces de articularse y poner este lo que tiene que tener para si el otro no, y por ahí se fueron dando las sinergias y las soluciones. Y también nos ha dejado, yo creo, que buenas prácticas. Eh, llegamos a trabajar en condiciones y sobre pilares que no habíamos trabajado otras veces. Yo creo que hay un, un abordaje en, en muchísimos casos de soluciones de proyectos eh, y trabajos de mucha naturaleza que tienen un antes y un después a partir de la manera de haber trabajado así. Por eso yo creo que en cualquier caso, con todo y las limitaciones, eh, sin duda valieron la pena los esfuerzos, los están valiendo todavía, porque vuelvo a decirte, como habíamos dicho incluso antes de estar en cámara, que estas bienales lo mejor que dejan es que dejan eh, un listado de, de tareas a futuro para entonces volver a ver en la cuarta cuánto logramos avanzar, cuántas cosas más logramos construir, con cuántas líneas más de investigación y desarrollo podemos trabajar, qué cosas no nos hemos preguntado y tenemos que ir a por las preguntas y después a por las respuestas. Y yo creo que eso eh, eh, la ha he hecho una viena bonita, eh, diferente, y, y ha sido un regalo, un regalo después de tanto tiempo de aislamiento. Bueno, de, de, del futuro y de los retos estaremos hablando un poquito más adelante. Gracias, Isabel. Bueno, y Carmen era una de las que veíamos ahí en el, en el reportaje. Y eh, se habla también como parte de todas las actividades que hay, eh, Carmen, de una jornada de la infancia que será del 6 al 8 de, de, de junio. Eh, vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar por ahí abordando sí, un poco la, esta jornada, de qué se trata, cuáles son la, las características. Sí, buenas tardes. Eh, mira, Oliver, eh, por primera vez, eh, como un tema o como mm. un momento especial, no quiere decir que no haya aparecido productos para niños con anterioridad en la Bienal, pero por primera vez se organizan eh, tres días dedicados fundamentalmente al juego. Al juego, pero a partir de eh, que la oficina ha venido trabajando desde hace ya algunos años, incluso en las Bienales anteriores, eh, en los temas del envejecimiento demográfico. Y en esos análisis eh, hemos ido madurando y hemos ido evolucionando mucho las ideas a partir de considerar que el juego es un elemento que nos permite establecer esa relación intergeneracional entre los niños y las personas mayores. El juego como ese espacio de satisfacción, de emociones, de retos. De incluso aprender a lidiar con esos eh, desafíos y esos eh, momentos de pérdidas en que, en que perdemos en el juego. Y lo importante que ha sido, retomando lo que hablaba Gisela de la situación de pandemia, lo importante que ha sido el juego en la familia para poder eh, sobrevivir en este circunstancias. So, estaba pensando mientras la escuchaba hablar, sí. sí. es decir, eso ha sido un detonante, digamos, de muchas eh, iniciativas que justamente en esta jornada. Vamos a aprovechar si la jornada tiene un interés de reforzar este enfoque multidisciplinario e interdisciplinario que siempre ha tenido este estudio que hemos desarrollado en la oficina a partir del proyecto, del programa Vías, que justamente se dirige hacia el diseño amigable y que tiene una arista, que vamos a iniciar con esta jornada que se llama Vías Esperanza. Esperanza porque es justamente parte de la frase martiana de que los niños son la esperanza del mundo. Y queremos abordar en la jornada, te decía, el eje transversal es el juego para eh, propiciar ese intercambio entre las dos generaciones y llevar a exponer eh, desde el, el conocimiento científico de psiquiatras, psicólogos que trabajan todo el neurodesarrollo hasta eh, exponentes de emprendimientos que han desarrollado diferentes alternativas de juego que han servido para estas circunstancias de la familia, pero incluso para llevar al Ministerio de Salud Pública como espacios de tratamiento para eh, las terapias de niños con discapacidades. Es, decir, eh, es un espacio bien interesante porque propicia esa relación y finalmente incluso extiende esa relación hacia eh, el ejercicio físico, la vitalidad, y por eso tenemos incorporado dentro de ese crecimiento también el proyecto Vive Más, que es de la Facultad del Fajardo, es una iniciativa muy interesante y muy linda, donde también eh, se propicia ese intercambio. Es una jornada que tenemos gran expectativa, porque te decía, es la primera vez que lo vamos a hacer con un enfoque comunitario muy importante, es decir, si bien la Bienal ha tenido subsedes en, en diferentes espacios, esta va a ser en la Oficina Nacional de Diseño, mm. en nuestra zona de, de plaza que además es el municipio que tiene los índices de envejecimiento más altos en el país y queremos trasladarlo a la comunidad para que la comunidad tenga también esa relación con ese de, esa perspectiva de diseño amigable que nos proponemos. Oye, si hay una, una ventana que se está abriendo con esta mesa con respecto a la Bienal o al diseño, es la transversalidad transversalidad de, de, de la carreta de la profesión de uh -huh. ustedes. mire. Es estamos indispensable. Hablando del diseño de juegos, ¿no? y del impacto en la propia salud, en el propio contexto, y bueno, sumado también a lo que decía a lo que decía Gisela. Ahora, hay un elemento importante, eh, esto forma parte de un trabajo ya previo que ustedes venían haciendo, no con el tema de los grupos etarios, con el tema del el envejecimiento uh -huh. eh, poblacional, ¿no es así? Sí, te, te comentaba, es parte de una maduración y una evolución de ese trabajo, que ya, es decir, nosotros tenemos excelentes vínculos con el uh -huh. Centro de Investigaciones de Longevidad, envejecimiento y salud, el CITEC, que es el líder de, de todos estos estudios, y son justamente, es decir, esa triangulación, diseño, producción, eh, el CITEC con todos sus especialistas, porque son los que nos ofrecen las fuentes de cuáles son esos elementos a los que debemos incidir para mejorar las capacidades funcionales e intrínsecas de las personas. Y en este caso, reforzar mucho más que el, el aprender a envejecer, no es esperar a tener más de 60, uh -huh. sino es trabajar para todo el curso de vida. Es decir, pensar en esa calidad de vida y en evitar cualquier tipo de cuestiones que te... Eh, generen limitaciones a futuro desde la infancia, desde la juventud y estimular todas esas capacidades y dentro de eso tenemos también la posibilidad y el deber de enmarcarnos en el diseño del envejecimiento saludable que es un programa de la Organización Mundial de la Salud en la cual eh, estamos obligados a favorecer desde el punto de vista de, del diseño la orientación hacia la población en un mejor, es decir espacios mucho más beneficiados de su uh -huh. de su entorno con mayor calidad y que también las personas ya sea a través del diseño industrial o la comunicación visual que también tenemos eh, referencias muy importantes de trabajo que vamos haciendo algún tiempo poder orientar, romper con estereotipos, poder propiciar esa equidad y esa visión de las personas mayores y esa nueva visión de la vejez que es totalmente diferente. Es decir, la Organización Mundial de la Salud está solicitando que propiciemos ese cambio de, de comportamientos y ese cambio de mentalidad porque es una fase más de la vida. Es decir, no es algo que que las personas están en limitadas, al contrario, es una nueva fase, es una fase que también tiene sus aportes y sus contribuciones, y desde el diseño nosotros queremos favorecer que eso siga siendo vital. ¿En la Bienal hay ejemplos concretos o, se, o es un, o sea, un proyecto general de la ONDI? De, es un proyecto general. que ¿Ya venimos, con resultados? ya Quizás con algunos así, proyectos así, concretos. ya eh, En la Bienal anterior uh -huh. hicimos un desfile de vestuario, en este caso lo que tenemos es una exposición de juguetes, a la par de este intercambio teórico, básicamente dirigido a este eje transversal que es el juego. Uh -huh. es, es lo que puntualmente hemos querido evidenciar en esta Bienal. Bueno, vamos a estar informándonos entonces de qué pasa del 6, del 6 al 8 en los diferentes espacios que tenemos, bueno, eh, culturales y espacios informativos en, en, nuestro, en nuestro país. Bueno, vamos a ver también el siguiente material que es sobre otras actividades que nutren a este importante evento cultural. Veamos. La muestra expositiva es una de las fortalezas de esta tercera bienal. 14 exposiciones en 13 sedes serán inauguradas en diferentes momentos del programa. Una de ellas, dedicada al diseño sueco joven, se encuentra abierta en la sala Saúl Yelín de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Aquí tenemos 23 obras, de, sobre todo diseñadores jóvenes de Suecia, y creo que también se nota que aquí eh, los invitados que están participando, participando son en, en, en la mayoría son jóvenes eh, diseñadores, jóvenes de, de Cuba. Y creo que es una parte de la razón por la cual estamos uh, en esta, este bienal. Estos diseñadores que, que están representados han ganado un premio uh, sueco uh, de diseño y, y lo que se prioriza en, en este premio, el, el jurado de este premio, es uh, innovación. ...y también eh, con un enfoque en, en apoyar eh, lo práctico... ...realmente solucionar o resolver, como se dice en Cuba... ...problemas diarios... ...y creo que eso es eh, algo que, que caracteriza mucho... De los, ...del diseño sueco... ...que, que promueve eh, lo práctico... ...por ejemplo a través de la empresa IKEA que tenemos... ...que también está representado aquí hoy. Para la casa del festival eh, resulta de mucho beneplácito poder contar contarnos como una de las sedes de la Bienal de La Habana de diseño... ...más allá del festival que lo realizamos en el mes de diciembre... ...tenemos todo un desempeño que estamos intentando recuperar ahora... ...tras la pandemia, que evidentemente hemos estado cerrados... ...como tantos otros sitios en el mundo, ¿no?... ...y la casa quiere nuevamente abrir sus puertas... ...y qué mejor que atraer a los jóvenes... ...con mucho de lo que sería lo que es el diseño joven... ...en el marco de esta, de esta Bienal de Diseño de La Habana 2022. El intercambio teórico permite la puesta en común... ...de buenas prácticas, investigaciones y análisis... ...de la implicación del diseño cubano en el contexto actual. La conferencia inaugural Diseño con Todos... ...impartida por Gisela Herrero, presidenta de la Bienal... ...tuvo como uno de los ejes fundamentales... ...el abordaje de la participación... ...como una necesidad en la práctica profesional... ...de las y los diseñadores. Yo creo que más que un diálogo ha sido un coloquio... de, de ...donde no hay un emisor y un receptor... Eh, ...se ha hablado en, en voz alta... Eh, ...para bien, entre, entre muchos actores... ...que eh, anteriormente no hemos tenido la oportunidad... ...y se han puesto en valor las alianzas... ...se han mirado unos a los otros... ...la industria mirando al privado... ...el privado, donde quepo... ...en alianzas y en, y en encadenamientos... ...y la academia ha estado muy presente también... Uno de los momentos más significativos del evento es la conferencia impartida por María Luisa Gallén de España sobre Valencia como capital del diseño mundial 2022 y la importancia del espacio público como elemento identificador. Si el ecosistema del diseño está cohesionado y todos trabajamos a una, como Fuente Ovejuna, es mucho más fácil lograr objetivos comunes, mucho más fácil. Este jueves se realizarán las actividades por el Día del Diseño Italiano con sede en el Centro Redi en La Habana Vieja. Una de las más significativas será la conferencia Café y Diseño entre la Sostenibilidad y Estilo de Vida de David Olcini embajador del Diseño Italiano. Sayonara Tamayo para el sistema informativo de la televisión cubana. Sí, Ernesto Niebla, destacado diseñador cubano, jurado una vez más, creo que en las tres ediciones, ¿no? Ha sido jurado. Y bueno, quisiera que inicialmente Niebla nos puedas compartir tu, tus experiencias como, como parte de, de, del jurado, ¿no? En la parte expositiva. Sí, buenas noches, Oliver, y un saludo a la, a la tele, audiencia, ¿no? Yo, bueno, soy un jurado reincidente en, en, la, en la Bienal, de alguna manera me tienen ahí como un. Seguramente es que ha sido muy buen jurado, un, ¿no? Un medio básico. Ha sido de, muy buen jurado y por eso ha obra. repetido. Eh. Yo creo que siempre es un placer poder participar de un evento como este cuyo propósito es empujar hacia adelante la profesión y, y disfrutar además el trabajo de colegas eh, el empeño de colegas que muchas veces desde condiciones muy muy diferentes entre sí eh, se proponen transformar eh, áreas de la, de la realidad que le toca ¿no? eh, y yo creo que eso es algo que uno como jurado agradece, como diseñador agradece porque genera un aprendizaje que no tiene, no tiene comparación. Por otra parte, ser jurado de un evento como este te permite la posibilidad de compartir con otros compañeros, con otros colegas. En este caso, de este año, el jurado estuvo integrado eh, por, por viejos amigos, eh, casi que compañeros de estudio, eh, por otros compañeros. Eh, voy a mencionar los nombres, por favor, si, si se me pasa alguno de nerviosismo espero que me entiendan, ¿no? pero bueno, está Pepe Menéndez, de premio nacional de diseño Maite Dumenio, diseñadora de vestuario, la profesora arquitecta Miriam Abreu profesora de, de nosotros, de mucho tiempo eh, el arquitecto también Inclán eh, dos diseñadores más jóvenes eh, Fadragas y... Y el otro que siempre porque me... Kiney. Y Cainate que es que el apellido se me, se me complica. Eh, y es, es un trabajo muy interesante porque uno aprende y, y ve por dónde van la por dónde va el pulso ese que uno trata uh -huh. de llevar siempre como profesional entre lo que aspira a transformar y la realidad y lo que la realidad te permite transformar. ¿no? Entonces, creo que una, una presentación bastante sustantiva de, de, de piezas, de trabajos de, de, de colegas, a pesar de el periodo tan extraño y tan difícil en el que se desarrolló ese trabajo, porque fue en plena pandemia, eh, con teletrabajo muchas veces, con limitaciones de movimiento, de transportación. Eh, es decir, eh, tiene un, un plus añadido el hecho de, de poder haber hecho diseño en pleno... En pleno proceso pandémico, es un, eh, yo creo que es un acto de resistencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que la misión nuestra es sencillamente mm, es compartir entre, entre los saberes que tenemos, tratar de construir un saber colectivo ahí como jurado y permitir que vaya a la muestra positiva de la Bienal lo más lucido de lo, de lo que se haya hecho, lo más logrado, lo más profundo, eh, que no necesariamente a veces es lucido pero sí es, es necesariamente y realmente eh, inherente al cambio eh, y a la transformación de la realidad. Había una pregunta que yo la tenía reservada a Gisela pero bueno creo que como jurado eh, es muy apta para, para ti también y es eh, cómo has visto el, la, la evolución de, de la Bienal en estas tres ediciones, es decir eh, comparar quizás esta tercera con aquella primera, ¿has visto una evolución? quizás en la calidad de, de, de, de las propias cosas que se llevan a, a, a, a concurso, ¿cómo lo has visto? chico? yo creo que la, la Bienal siempre ha tenido, se ha caracterizado por tener una, una calidad eh, uh -huh. eh, aceptable, eh, pertinente. No voy a poner adjetivos a la, a la calidad de lo, que, de lo que hacemos, pero creo que. Ha sido cada una de las bienales eh, apropiada para el contexto y el momento en que se está desarrollando y ha tratado de medir en esa, en esa relación entre, entre el evento y la realidad hasta dónde se puede llegar. Y yo creo que, que lo que muestra en sentido común, en, en, haciendo una mirada transversal del evento, eh, creo que muestra una madurez del diseño cubano. Creo que muestra una madurez del abordaje de los diseñadores cubanos también a la hora de, de enfrentar un grupo de problemas. Creo que, que muestra también la, la capacidad de detectar áreas inexploradas, de detectar la necesidad de alianzas, de detectar la siempre eh, necesaria y urgente eh, presencia de la industria, porque sin industria no hay diseño industrial. Uh -huh. lo que claro. hay es artesanía, lo que hay es un empeño que, que se queda muy, muy, muy reducido eh, claro, claro. a la voluntad de quien lo quiere llevar a cabo. ¿no? Entonces, creo que ese es el denominador común de las tres, tres bienales. Uh -huh. Bueno, muchas gracias Niebla por, por esta intervención. Seguimos con, con la mesa redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. serie de preguntas que, que, que las quiero hacer colectivas, ¿no? lanzarlas y que quizás cada cual desde su experiencia, desde sus, eh, las diferentes especialidades ¿no? que eh, dentro del diseño desarrollan y es eh, un poco valorar el, la experiencia de la Bienal o de estas tres Bienales o en esta este en específico como un espacio de creación, de potenciar la creación de intercambios de ideas. Yo creo que de alguna manera Niebla más o menos nos acercaba, ¿no? Uh -huh. Pero quizás, eh, bueno, conocer otros, otros puntos de vista, otras experiencias, quizás podemos comenzar por, por Carmen. Sí, sí. Mira, yo creo que la Bienal eh, es más que un espacio de creación. Uh -huh. eh, en el contexto que estamos, eh, donde estamos viendo que hay un gran espacio eh, a las pequeñas y medianas empresas manufactureras, uh -huh. eh, el diseño tiene una potencialidad de inserción y de eh, mejorar la, la proyección de esas eh, pequeñas y medianas empresas muy grandes y, y, no es, y te decía que no es solamente la creación porque trabajamos para todo el ciclo de vida y muchas veces eh, esa creación o esa idea parte incluso del trabajo con las propias personas. si El diseñador tiene que acercarse mucho a trabajar con el usuario, que ahorita cuando hablábamos con las personas mayores, es decir, es algo que nosotros tenemos muy referenciado el punto de partida de trabajar con el usuario. Y la Bienal es el espacio de esa transferencia, el espacio... Eh, no solamente con el usuario, también con los empleadores y las personas que pueden contratar esos servicios para que reconozcan y puedan ver todo ese potencial que hay y el capital humano que hay. Es decir, hoy tenemos más de 2.800 personas con inscritas en el Registro Nacional de Diseño con capacidad para ejercer la profesión y es un potencial no solamente eh, en la capital, es decir, es un potencial que está a nivel local en todo el país y el desarrollo local tiene eh, muchas posibilidades también haciéndose valer de las capacidades que puede tener el diseño, por supuesto trabajando con muchas disciplinas. Una de hecho, de a veces las... nos encontramos, disculpe Carmen, no, no. nos encontramos excelentes ideas, excelentes iniciativas y por estar mal diseñadas, incluso físicamente, resultan, resultan eh, bueno totalmente inoperantes. inoperante. Y y sí es cierto, creo que, que sobre todo en, en algunos espacios, en algunas regiones, todavía falta una cultura del diseño ¿no? a la hora de emprender. Sí, es lamentable que muchas veces invierten presupuestos en esas ejecuciones y que después no claro. tienen la efectividad y la optimización que se requiera, ¿no? Y una de las cosas, si, si me preguntaras un poco el tema de a dónde ha podido ir evolucionando la bienestar, yo creo que estas circunstancias también han obligado a trabajar más en equipo, a establecer esos encadenamientos de conocimientos y esas transferencias, porque de alguna forma, eh, eh, yo no sé si es por el mismo espacio de las redes que ha ido fomentándose mucho más con el aislamiento, pero las personas han empezado, han empezado a conectarse, han empezado a relacionarse y eso ha ido enriqueciendo mucho más la calidad de las propuestas. Es decir, cuando uno visita, van a espacios creativos y empieza a ver los resultados de todo lo que se presenta en cualquiera de las áreas, hay potencialidades muy grandes de poder... Eh, insertarse en la sociedad y poder de verdad hacer determinados aportes. Que te decía, no es solamente desde el punto de vista de la creación, en la innovación hay una arista importantísima de trabajar para el transporte, para los envases, para todo el tema de la industria alimentaria. Entonces, eh, es un esquema de trabajo donde la, la posibilidad máxima está en la unión, en la transferencia. Y yo creo que las Bienal son unos espacios muy importante para los decisores también, uh -huh. aquellas personas que tienen que emplear y que tienen que ejecutar determinados presupuestos, yo pienso que es un momento interesante para ver toda esa ese abanico de propuestas y de soluciones a las cuales el diseño puede ofrecer. Sí, me llama la atención el tema de o sea, de, la, de, de, de la relación del trabajo en equipo y uh -huh. también hablaba eh, sobre esto, y, y es una de las cuestiones que, que me llama la atención cuando hablamos de, o sea, de, de, de bienal, ¿no? de, de bienal de diseño, y es quizás esa posibilidad de compartir. Hemos visto, por ejemplo, también eh, o sea, invitados extranjeros que han venido, me imagino que diferentes generaciones de, de diseñadores, ustedes se han encontrado ahí seguramente alumnos, profesores, como decía Niebla también, y conocer un poco por dónde van las ideas creativas, quizás Niebla, ¿no? Y bueno, y eventos teóricos, Niebla mañana precisamente tiene una conferencia. Si fuera diseñador no me la perdiera. Oh, gracias, Oliver. Eh, yo creo que sí, que la Bienal, la Bienal es una gran conspiración a, a plena luz, ¿no? Uh -huh. Entonces te permite el, y, y da la posibilidad de, de otear, de ver el, el horizonte, por dónde anda, por dónde por donde hay tendencias, donde hay, y, y no hablo solo de tendencias de diseño, sino hablo de tendencias de todo tipo, ¿no? uh -huh. porque hay es una especie de, de, de modo de, de ocultar la realidad eh, entre iguales ¿no? o entre parecidos o similares que nos dedicamos a lo mismo y, y, y eso ayuda a, a construir y encontrar límites o, o, o zonas comunes eh, y yo creo que es muy útil, las bienales son muy útiles, yo creo que ha sido mmm, tanto eh, desde la primera hasta esta, es un, es un gran, una gran herramienta que hemos encontrado a través de la, de la ONDI, de la Oficina de, de Diseño, que además hay que reconocer que que largan el cuerpo trabajando ahí incesantemente para lograr eh, conseguir el resultado eh, yo creo que las bienales son una herramienta muy, muy poderosa, no solo para el diseño, sino para el país, para el desarrollo del país, porque el diseño en sí mismo no tiene valor. El diseño es un, un, una herramienta en función de la sociedad, claro. en función de las necesidades de, la, de las personas, las que, la, las que han sido detectadas y las que están latentes ahí, y que el diseño tiene la misión y la responsabilidad, el encargo de, de detectar y de desarrollar y de hacerlo de la manera menos errónea posible, porque estamos en una condición que eh, como país no tenemos muchas posibilidades de equivocarnos mm. en las inversiones, en, en los en los financiamientos que se ponen para las cosas. Entonces, eso yo creo que es algo importante que tiene que, que, que aportar la Bienal a, a, la, a la sociedad cubana en su conjunto. Ahora, eh, yo eh, reitero, porque bueno me, me, me parece interesante la presencia de algunos invitados extranjeros eh, es una ventana de alguna manera también, la Bienal, una, una posibilidad, una ventana a lo que se hace en otros lugares del mundo, otras experiencias, eh, me gustaría quizás conocer cómo es esa experiencia de ver lo que está pasando, aunque yo me imagino que por las redes, por internet sea muy muy fácil, pero quizás eh, esa ese intercambio entre colegas, ¿no? con diferentes realidades, una evaluación que uno seguramente uno recibe del trabajo que se está haciendo en Cuba, ¿es así? Yo creo que sí. Creo que, el, el, a diferencia de la, de, de la época en la que nos, nos tocó mm. estudiar a nosotros, que era una época más analógica y donde Google era la biblioteca del Eh, ahora probablemente uno está más pendiente de lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo, producto de que está justamente... Mirando ¿no? los, los resultados del trabajo, sin embargo yo creo que la, el contacto humano, el, el intercambio con otros profesionales nos permite sobre todo desmitificar ese trabajo, nos permite encontrar eh, los puntos de comunidad que hay entre lo que hacen ellos y, y hacemos nosotros y, y las condicionantes que, que, que determinan esos resultados, entonces uno puede a veces entender muchas veces por qué ellos llegan a una cosa y por qué nosotros llegamos a otra uh -huh. y de ese intercambio creo que se, se produce un aprendizaje que no está ni escrito en libros ni, ni, ni, ni posteado en las imágenes glamorosas que vive en ese mundo de Instagram o de cualquiera de las redes sociales eh, sino que uno logra encontrar razones más orgánicas en torno a la creación, en torno al desarrollo de las ideas, en torno a los factores que establecen las mediaciones sobre el trabajo de diseño y yo creo que eso es muy valioso. Bueno, muchas, muchas gracias, Niebla. Vamos a seguir ahora con, con Gisela, pero vamos ante un corte. A Se ha hablado de la ONDI, obviamente, eh, vamos a, a hablar, Gisela, del, del papel que ha tenido la ONDI tan tan importante en todo esto. Bueno, creo que es como un, uno de los núcleos, ¿no? Sí, la, la, la Bienal es un sueño de mucha gente que no la vieron eh, hacerse realidad. Y de alguna manera en cada una de ellas hay un tributo a, a tantos que soñaron con poder sí. tener un espacio así. No sabíamos si era bienal o cómo se llamaría, pero se soñaba eh, en muchos años, lo eh, pensábamos y nos reuníamos en torno a una idea que reuniera a diseñadores de todas partes del país que pudieran venir eh, especialistas, diseñadores, incluso otras disciplinas asociadas al diseño que trabajamos en los equipos, para un poco que fuera la vitrina de lo que estábamos haciendo y contrastar también, por qué no, lo que estaba ocurriendo en otros contextos, saber por dónde estábamos yendo, cuánto más podíamos hacer. Y de ahí han salido eh, relaciones entrañables en los años, incluso antes de las bienales, porque primero tuvimos eventos internacionales de diseño con diferentes nombres, eh, luego recuperamos eh, una forma de agruparnos que fue la Semana del Diseño, que por cierto, después de la, de la, de la última, que ocurrió en pandemia y tuvo que ser forzosamente virtual, es una bienal que llegó, a, una semana, perdón, que llegó a tener escalas de bienal cuando uno miraba el número de participantes, la, la cantidad de contextos diferentes de donde nos estábamos eh, comunicando y fue muy interesante. Y yo creo que también, ¿por qué no? Fue ese bichito que nos dijo, sigan pensando en hacer la tercera porque va a valer la pena. Eh, uh -huh. Y sí que lo, que lo ha sido. Eh, y en el 16, por eso decíamos, en el 16... Eh, un correo entrañable, que fue parte de, lo, de los mosqueteros, como llamamos, de ese primer sueño logrado, eh, decía, no fue fácil llegar hasta aquí, nadie dijo que lo fuera, pero voy bienal Eso Ajá. se dijo en la, en la inauguración de, de mayo del 16. Y así en ese momento nos pensábamos una Bienal que, se, que, que, que giraba en torno al a diseño y prosperidad como eje. Luego pasamos a la del 19, que, que fue más allá de la forma porque ya había una madurez en un grupo de procesos de abordaje donde llegamos a entender que a veces más importante que la forma era el proceso uh -huh. a través del cual, un poco Ernesto también lo decía ahorita en, en lo que comentaba, a través de los cual se llegan a las soluciones. Eh, por estas cosas que también Camita ha comentado, porque uno se dedica a estudiar a veces más por, por qué caminos llegar y eh, termina siendo más rico a veces en la trayectoria para llegar a la solución. Y en esta tercera eh, pusimos más allá de lo posible más allá de la forma en el 19, y en el, en el 22 no podía ser otro que ese lema, porque estuvimos todo el tiempo eh, luchando más allá de lo posible, en todos sí. los aspectos. El y, contexto de pandemia, claro, lo claro. que no limitaciones. La, no, no, la coyuntura sí. global, la pandemia, las la crisis eh, global que además no, no, no desconoce a nadie, uh -huh. y, y nada, supimos encontrar en, en estos eh, contextos y estos espacios los ejes por donde, donde íbamos de alguna manera a trabajar para las soluciones y la ONDI en eso tiene un papel importante como organizador, como aglutinador, como, como entidad o grupo que convocamos a, la, a todos los que participan, pero no es posible la Bienal en primera sin la participación de, lo, de la comunidad de diseñadores, incluso muchos de los cuales no están acá y ahí así todos están pendientes de participar, envía, envían las soluciones, muestran sus trabajos. Hay quienes se han acercado para estar también, hay ahora mismo en La Habana varios de ellos, y el resto de organizaciones, instituciones, eh, todas las nuevas formas que también se han emocionado y se han dejado, eh, emocionado no es la palabra, se han eh, sentido convocados desde la serie, el actuar y el pensarlo. Yo creo que eso también la oficina lo ha agradecido mucho porque hemos descubierto eh, a cada vez mayor cantidad de adeptos o de eh, abrazadores de los propósitos de la Bienal. Y eso, sin duda, es algo que, que hay que aprovechar para, en el marco de la mesa, agradecerle a todas y a todos, uh -huh. a niveles organizacionales, a niveles eh, individuales, a la academia, a los estudiantes que son objeto y sujeto también de las Bienales, porque son una importantísima fuerza y, además, uno trabaja mucho pensando e ilusionado en que estén, participen y construyan con, con nosotros. Hoy, la, en, en muchísimas veces, de los apartados que hemos trabajado en la Bienal, hemos tenido estudiantes eh, con los equipos. Y toda la identidad, todo el imaginario Bienal del 2022, como lo fue la del 19 y lo fue la del 16, han sido resultados de trabajo de diploma en la Universidad del Diseño. Es decir, que han estado soñadas y construidas desde la unión de muchos saberes diferentes, incluidos y con mucha razón los estudiantes de pregrado a nivel de ejercicios académicos y termina siendo, eh, nos parece un resultado que, que uno abraza con mucho cariño y le da como fuerzas a un, ya que esto se va acabando así en los días finales, uno piensa que no llega, pero sí, porque lo que hace es ilusionarte para la próxima Gisela, y trabajar. Gisela, no, no podemos dejar de hablar de la subsede de, de, de Camagüey, Ajá. nosotros teníamos, bueno, en, en plan un reportaje desde allá, lamentablemente no lo, no lo pudimos tener, pero... pero hablar sobre el, el, el trabajo en la subsede y por qué Camagüey específicamente? Bueno, eh, eh, eh, la, en las dos anteriores hemos logrado estar en Camagüey y en Santiago. Uh -huh. Esta vez por razones de organización y de, limita de, de limitaciones logísticas no nos va a ser posible llegar a Santiago. Pero sí si en Camagüey hay un movimiento, siempre lo decimos, Camagüey es una ciudad que tiene una tradición cultural, que tiene una tradición de saberes, de oficios muy importantes y también de, de, de, de unas tradiciones en, en torno a, a, la, a, la, a la ocupación y preocupación por la vida ciudadana en el hábitat, en las visualidades, en la propia plástica, en, en todo lo que en torno a la, a la cultura en general eh, acontece. Y siempre decimos que, que es una bienal que por escala desborda a veces es la de La Habana. Cuando uno lo mira como ciudad y siendo esta la capital, eh, tienen un poder de convocatoria tremenda, hacen unos esfuerzos y los trabajos se ven eh, con, con un nivel de, de representatividad muy grande porque logran cubrir muchísimos apartados del diseño, eh, llegan a poner el diseño en la calle, de verdad, en vitrinas, en que son los espacios que tienen a la mano para poder eh, mostrar esa ese quehacer que queremos siempre que la gente cada vez vea más, porque lo importante es que la Bienal saque a los espacios, de los predios expositivos, de las galerías, de los lugares donde se nos ofrece la posibilidad de estar y mostrar el proyecto, el trabajo, para que esté en la calle, en la vida de la gente, para que sea también un espacio de, de, de aprendizaje de la sociedad, entendiendo y mirando de cerca lo que ocurre y cuánto este diseño y los resultados puede impactar en las mejoras de la vida de las personas. Y funciona como un puente quizás para aquellos eh, creadores que viven más lejos de la... ¿Cómo no? Capital, que puedan. Claro, o sea, pues, como que atomice, ¿no? Por ejemplo, pienso en la región oriental, la región central. Sí, sí. Estando en Camagüey, se logra irradiar desde ahí sí. hacia el oriente, el centro se mueve, porque cuando nos veamos en Camagüey, estamos diciendo que en Camagüey estarán eh, los camagüeyanos, pero estarán todas los, los las provincias y los territorios cercanos, porque se mueven a coincidir y a compartir con nosotros. Llevan sus trabajos, sus muestras, exponen proyectos. Y es, una, es un espacio muy interesante de convocatoria. Eh, eh, hablábamos a, ayer con la, con la Presidenta de la Capitalidad de Valencia, Ciudad Mundial de Diseño, que nosotros nos atreveríamos, junto con La Habana, ¿por qué no mañana soñarnos proponer a Camagüey también como capital del diseño del futuro si tuviéramos la oportunidad? Porque hay un movimiento y un poder de convocatoria y una expresión real de resultados que así lo, lo permiten pensar. Yo estoy convencido que ahora en este momento muchos diseñadores del resto de las provincias estarán preguntando que si a futuro está el proyecto de, o sea, de llevar sedes también a, otra, a otras capitales en, en el país, donde hacen cosas interesantísimas, donde hay incluso donde hay la necesidad, lo hablábamos, hay, hay, hay provincias donde el nivel, por ejemplo, de emprendimiento es tremendo, que son polos turísticos, uh -huh. que hay desarrollo de la industria, está entre los planes, Sí, bueno, eh, eh, eso siempre ha sido un sueño. Tener la primera fue lograrla y podernos uh -huh. mover a provincias también. Tiene que ver también con los contextos y las coyunturas económicas y, y, de, y de logística en, en que han ocurrido. Yo creo que esta tiene una complejidad particular, pero que sin duda no, de, no abandonamos para nada. Al contrario, todos los días eh, pensamos y construimos los nuevos propósitos sobre la base de poder irradiar a la mayor cantidad de, de ciudades y de territorios del país podernos extender mañana, porque no? La virtualidad permite muchas cosas también. De hecho, hemos podido intercambiar, tener videoconferencias y preparar transferencias e intercambios de proyectos con que antes eso no se podía hacer y hoy es posible perfectamente. Sí. Y, pero no solo en la virtualidad, nosotros eh, pensamos y trabajamos por poder llegar cada vez más a los territorios donde hay colegas nuestros grabados con nosotros y alumnos y futuros diseñadores que están en formación hoy que mañana van a ir allí claro. a hacer el trabajo y hacerlo bien. Yo siempre digo que diseño en Cuba hay en todas partes. Uh -huh. Como siempre hubo diseño bueno en Cuba. Uh -huh. Lo que pasa es que, que diseño formado en la academia fue a partir del 84, cuando nace Lizzy, con la primera cosecha de diseñadores luego, a los cinco años eh, posteriores. Pero en las provincias hay mucho que enseñar de diseño. Bueno, pero para seguir esta línea ya, quizás hablar sobre los próximos retos, o sea, retos futuros, como bienal, como movimiento, vamos a decir, para el desarrollo de, del diseño en Cuba. Y bueno, si tienen ya más o menos alguna idea de cómo van viendo la cuarta, ¿no? Sí, bueno. Que no se sabe, esperemos que sea bienal, sí, y no sí, trienal sí. ni cuatrienal, o... que la vida nos los permita, ¿cierto? Ojalá podamos llegar a, a la condición de bienal otra vez por dos años electivos eh, reales, ¿no? Mm. Pero trabajar, Oliver, porque esta misma ya está dejando muchas tareas importantes. Eh, cada vez que se acercan lo, los colegas de otros lugares, pues ahí también se conectan nuevos, nuevos propósitos para llevar a distancia. Uh -huh. Ahora mismo con Valencia salieron cosas interesantes para trabajar a cuatro manos, con, con colegas de México que también siempre se acercan. Está este proyecto del de joven diseño sueco, que también puede ser un buen proyecto. Ya han estado en el ISDI y han dado talleres, sobre todo con madera, porque son, es un país con mucha tradición del diseño sobre el, la madera como material. Suecia, con, ¿no? Sí, sí. Con, con importantes maneras de, de trabajar la madera. Eh, y muchos otros propósitos que tenemos todavía está por terminar, el 19 de, de junio todavía eh, nos queda trabajo de aquella y seguro que terminamos cuando uno hace la relatoría y hace los resúmenes de, del trabajo realizado y lo que nos ha dejado de rédito mm. a futuro, sin duda nos va a dejar con un, yo creo que las finales también. Eh, son importantes los resultados, no digo la Bienal como evento eh, per se, pero los resultados que deja la Bienal, que me parece a mí eh, sería lo más interesante, eh, es una importante herramienta para la toma de decisiones también, para saber dónde se pone el diseño, dónde hay que potenciarlo más. La, la Bienal no ha sido un circuito cerrado, ¿no? ¿no? No, no, no. No ha sido un circuito cerrado, yo creo que eso es importante porque cuando han hablado de... Eh, dar soluciones y a los decisores mostrarle por dónde es el camino, me imagino que haya ha habido también una participación. Y... En el mismo repositorio que han dejado los premios de diseño que se entregaron el lunes, uh -huh. ahí hay ya un, un banco de soluciones a problemas, porque a partir de resolverlo con una tecnología y un objeto puntual, eso es perfectamente reproducible y luego escalable, ¿por qué no? A eso uh -huh. se le introducen mejoras. Viene el impacto también de la innovación, ahí donde puedes incrementar eh, mayores prestaciones. ¿Por qué no? Ahí estás dando un salto también de calidades, de prestaciones. Y todo esto apuntando a esa prosperidad que en definitiva es a, a, en función de quién tiene que estar el diseño. De la calidad de vida de la, de la gente, de la prosperidad de, lo, de, lo, de las naciones, Exacto. de la soberanía nuestra. Nosotros somos un país altamente impactado. por la Estamos además expuestos a una guerra mediática tremenda a esa occidentalidad que nos quiere de todas maneras dominar hay que dar una respuesta con arte claro. y con belleza porque es, el diseño también es y eso, es ¿no? ese paradigma que siempre mantiene yo creo que absolutamente vigente que es el, el, el pensar global y actuar local claro. es transformar nuestro contexto mm. enterándonos por supuesto que está pasando también por ahí pero muy enfocado a resolver el problema territorial el desarrollo local yo creo que tiene un espacio para el diseño absoluto, Camita lo decía es un terreno más que fértil y prolijo para dar soluciones Soluciones siempre desde lo estratégico. No, para nada estamos. Yo creo que ninguno de los tres hemos apuntado al diseño por feeling, por porque sí, no, no. Es, es, es, ¿Y el, eso. El diseño no tiene espacio ninguno. Es, so, al, al contrario, lo que tiene son fisuras ahí right. donde no se piensa estratégicamente. No, y eso se agradece también mucho como sociedad. Es decir, contar con un diseño, un buen diseño para la solución de, eh, de problemas prácticos. Eh, yo lo, bueno, lo, les doy la felicidad, eh, lo mejor del mundo para par estos días que quedan de, de la Bienal, una Bienal que se merecen los diseñadores cubanos. Y bueno, sobre todo, muchas gracias por haber estado okay, acá con por nosotros. Por fin podemos hacer la mesa sobre sí. el tema de, de la tercera Bienal. Y bueno, quedan invitados para. La cuarta, la cuarta hay que hacerle una mesa redonda también. ¿Y tú a que estés en la Bienal? Sí, sí, sí, hay que, hay que ir. Se, se me ha despertado mucho el, el, el interés. Bueno, muchas gracias a usted también por su atención. Nos vamos con eh, nuestras imágenes del día que tienen que ver bueno, con lo que va a acontecer mañana en nuestro país, la próxima cumbre del ALBA-TCP. Con esas imágenes nos despedimos. Y bueno, les reitero las gracias y los espero en un próximo programa. Thank <laughs> you. de 20 Watt consume 3 kWh al mes como promedio. Apaga la luz al salir de la habitación. Ahorra ahora por tu economía.